La UIB cuenta con un repositorio institucional, que es un portal web donde se depositan de forma digital materiales derivados de la producción científica y académica de la universidad. Para consultar un trabajo de fin de grado o de fin de máster de la UIB, debes buscar en el repositorio. Puedes acceder directamente desde la dirección repository.uib.cat una vez dentro del portal, tienes la opción de consultar documentación institucional, donde encontrarás discursos, informes, lecciones inaugurales, etc., materiales docentes elaborados por el profesorado, producción científica, como artículos, tesis doctorales o trabajos de los estudiantes, donde se agrupan los trabajos de fin de grado y los trabajos de fin de máster. En todos los casos, en la parte inferior de la pantalla aparece un listado con las publicaciones que han sido añadidas recientemente. Si solo quieres navegar por el portal, en la columna de la derecha podrás visualizar el contenido de la documentación depositada en el repositorio, filtrando por comunidades y colecciones, fecha de publicación, autor, título y materias. También puedes hacer una búsqueda avanzada, que te permite aplicar varios filtros a fin de obtener resultados más pertinentes. Veamos un ejemplo. Para localizar un trabajo de fin de grado o uno de fin de máster, tienes que acceder al apartado Trabajos de los estudiantes. En este apartado puedes visualizar el contenido ordenándolo por fecha de publicación, autor, título, materias o accediendo a una determinada comunidad. También lo puedes hacer directamente desde la casilla de búsqueda de texto completo si conoces datos más precisos como el título, el autor o la materia. Otra manera de localizar estos trabajos es accediendo a una comunidad en concreto que se corresponde a toda la oferta de estudios de grado o de máster impartidos en la universidad. Imagina que te interesa un trabajo de la Facultad de Economía y Empresa. Entra en esta colección Haz clic sobre el trabajo y podrás ver los datos descriptivos generales del documento, así como un resumen de su contenido en diferentes idiomas si está disponible. Si haces clic sobre Mostrar el registro completo del elemento, podrás ver más datos descriptivos, como la materia, palabras clave o la entidad encargada de la publicación. De acuerdo con la política institucional de acceso abierto que puedes consultar en la web de la biblioteca, los TFG y TFM se depositarán en el repositorio. Sin embargo, para proporcionar el acceso a texto completo de estos documentos, será necesario que tanto el autor como el tutor den su autorización. Caso contrario, solo podrán consultarse los, los datos básicos de los trabajos. En el repositorio, estos dos casos se representan de la forma siguiente. Si se puede acceder al texto completo, solo será necesario hacer clic sobre el archivo vinculado. Si hay falta de consentimiento, solo se podrá acceder a la información básica. Esto se representa con el icono de un candado cerrado. Si usas el gestor bibliográfico Mendeley, podrás exportar las referencias que te interesen a tu cuenta. Esta opción está disponible en todos los documentos del repositorio. Este proceso también sirve para buscar trabajos de fin de máster y tesis doctorales.